Nosotros concebimos el principio en la estrategia de actualizar las vacunas para responder a las nuevas variantes que surgieran. Realmente la velocidad en que aparecieron nuevas variantes fue más rápida que la capacidad, no solo nuestra, sino en el mundo de lograr eh, actualizar las vacunas. Cuando teníamos ya íbamos a sacar la beta apareció Delta, cuando Delta apareció Omicron. Pero nosotros tenemos ya, como hemos informado en otros momentos, la variante Omicron y otras variantes de otras generaciones de vacunas que en general la idea es que pueda servir para los coronavirus en general. Las últimas eh, eh, epidemias que han existido en el mundo y la pandemia han sido coronavirus y en esto eh, se ha avanzado bastante y nosotros pensamos que vamos a poder tener en nuestro país una vacuna eh, actualizada contra las nuevas cepas que están circulando. O sea, estaría más la, la, Las nuevas variantes que, que suban, por lo más probable que se deriven de Omicron, que es lo que se ha establecido. Entonces, la idea es actualizar la vacuna y tenemos resultados positivo el, el dengue, nosotros en el tema de dengue, por ejemplo, eh, también hemos estado... Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la vacuna de dengue, más de 10 años. Es una vacuna muy compleja. Hoy realmente no hay una vacuna efectiva y bien segura. ¿Y cuatro no. tipos de dengue? Y son es cuatro serotipos cero tipos. Pero hay mucha experiencia, el personal de, con mucha... Se ha aportado mucho conocimiento a la comunidad científica en el tema del dengue y hemos decidido ya en, recientemente de las variantes que tenemos avanzar en una variante. que Es una vacuna eh, realmente que el, este, eh, induce, está enfocada más en inducir una respuesta celular, porque las vacunas que inducen respuesta moral hay un fenómeno que es conocido, no de ampliación eh, amplificación viral eh, inducida por, por anticuerpos, y, y que es lo que puede incluso ser eh, más dañido Dañino que... que, sí, pero que te protege contra pues, un tipo, pero pero te, te infectes con el otro y, y, y, y te Y lo que, ¿no? claro. el, lo que hace es amplificar, ¿no? Porque esos anticuerpos lo que hacen es amplificar, y eso es incluso peligroso. O sea, hay incidentes que han ocurrido. Y, y tenemos una uh, posibilidad de vacuna que pensamos avanzar rápido, ¿no? Todavía no tenemos pronóstico cuando cuándo pudiéramos ya estar evaluando un humano pero realmente se está avanzando eh, eh, bien bien rápido. Y tenemos también, que esto sí pudiéramos lograrlo antes, un sistema de diagnóstico que puede ayudar mucho a los protocolos de salud pública, porque hoy el diagnóstico que tenemos, Suma, eh, ya eh, detecta a los cinco días después de haber empezado los síntomas, porque mide la IgM, pero estamos desarrollando un, un sistema de diagnóstico rápido, precisamente también Inmunesario, con el IPK y otras instituciones, para poder de, de, determinar en el primer cuando ocurran los primeros síntomas si es dengue o no, porque puede determinar ya el virus, antígeno del virus, y al mismo tiempo, un sistema que también determine si el paciente está en presencia de una segunda infección, porque mide la IgG, porque ya también, si, una, si esa persona tiene una segunda infección, eh, el, el muy rápidamente se, se produce, o sea, se incrementa los niveles de IgG, que previamente ya lo, lo había inducido por la infección previa, y esa, ese tipo de sistema de diagnóstico va a ayudar mucho porque al, detect, al saber desde temprano que es rengue, que es una segunda infección, la conducta a seguir, incluso si son también pacientes que tienen otras conmovilidad, eh, otras afectaciones, que puedan entonces eh, realmente tener un tratamiento diferenciado con ellos y evitar que pasen a una gravedad, incluso a la, a la muerte. Lamentablemente, algunas personas han fallecido por, por el dengue.